Eh, a mí lo que me cuentan es que Nicole hace varios meses lo que hace es una o dos veces por semana ir a buscar a Indiana al colegio y se van a merendar juntas. Uh -huh. Un detalle que me parece no menor es que no van a la casa de Nicole, Nicole está conviviendo con Manu y eh, vive con Manu y con sus hijas en, una casa, en la casa de Nicole, pero de manera provisoria pues están buscando una casa en Nordelta para comprar y mudarse ahí definitivamente pero que una o dos veces por semana pasa a buscar por el colegio de Indiana y van a merendar a distintos lugares. Que meriendan juntas, que ese es el momento que comparten y que después la lleva a lo de eh, Fabián oh, yeah. Cubero. Eh, me cuentan que comparten esto y que particularmente la semana pasada Nicole fue al colegio a buscarla, como habían pautado, y le dijeron, ya la retiró el papá. O sea, hubo un día Malar, en el que... Eh, que sabía sí, que le tocaba... Claro, sabían que en esta dinámica lo, la, era la merienda con, con Nicole y que cuando fue ya no estaba eh, y le dijeron, no, la retiró Fabián. Eh, pero que el resto de, de las semanas, o sea, que, que no es cierto esto de que no bueno, la ve realmente, todo. sino claro, que tiene ¿Cuántos años tiene Indiana? 14. Bueno, ya tiene celular. 14. Chicos, ya no sí, hace Es sí, una criatura. Es chica, Digo, es chica ya, perdón, ¿eh? no Perdón, no, sí, no dudo sí. de tu información. Lo que te quiero decir... Eh, ah, como por ahí no le avisó, es que, como, papá me buscó. Claro, me fui, mamá. No sé sí. no, no, si no es un arreglo también entre ellos, ¿no? No, en realidad no, digo, entre, a ver, entre Indiana y analicio, tiene la, la edad casi de mi hijo. Mi hijo no está todo el tiempo con celular en el celular del colegio, obvio, pero por lo no menos recibe, pero puede ser que sea como un hijo y por ahí no controla que le estás escribiendo, porque si no lo normal es, más mira, no venga que me fue con papá." Sí, ¿viste que los chicos vuelgan sí. con el teléfono? Vengo sí. sí. no, no, con el teléfono, pero no es, me es un tema que ni lo toquemos, porque viven con el teléfono y después sí. pero, no te contestan los mensajes. O sea, están así 24/7 y después no te contestan un mensaje, Tocaron no un tema muy sencillo. Sí, total. Sí, ¿Qué claro, esto, ¿Pero, eso, ¿pero ¿qué te pasa mal? o no? Sí, ¿cómo no me avisaste? Claro. La buena intención de Cubero tendría que ser más allá de la pelea con Nicole. Es que Qué buena es? intención encontrar bueno, en esa yo, declaración. Bueno, yo lo que quiero, o lo que pienso, o lo que espero de una persona, sacar Cubero quien sea, que más allá de la mala relación que tenés con tu ex mujer, digo, generar el vínculo con la hija. Porque acá la que sale perdiendo es la menor. A ver, ni Cubero ni Nicole. Acá sí. Si que me ha parecido cristiano. patético lo de Cubero. Por eso digo. Me parece patético que lo sigo sosteniendo. Por no. eso digo. Es una mala, es una mala eh, manera de, de expresarse con Nicole, más allá del odio, de la madre y la hija. Claro. Esas es declaraciones es un horror y sigo sosteniendo Horrible, esto. La que Pero no vos podés tener un buen gesto con tu hija. Exacto. No, y sobre todo, porque acá, digo, es un espanto lo que dijo, pero si además le sumás que Nicole se vería con su hija. Claro, no, ¿no? ¿sí? Porque ahí abre, abre como un manto como diciendo... igual algo no, pues, Nicole perdón. sería incapaz, perdón, de repetir la historia que ella vivió en su momento tan difícil con su mamá. Ella ama a sus hijas. La verdad que Fabián en esta se equivocó. Pero hay que padrazo, ver qué pasó, Cari. Tiene que no que es, es el kilo, Con las declaraciones, O me parece claro, a mí pero... sola que no es normal que la chica estaba viviendo y de golpe dice, me voy a vivir con papá. No, los chicos... Después sab... que se o sea, vean vez por semana, por ahí está tratando de componer. La normal es, es como rara. Bueno, normal. Eh, entiendo lo que decís, Marce. Digo... Lo que digo es que a veces... A mí chicos. me haría ruido si mi hijo de golpe se viene, quería no, vivir con papá. No, pero por ahí aparece otro papá. momento y por ahí suponete tu ex marido es más laxo en algunas cosas, bueno justo coincide que son varones. Los sí, yo tengo, yo tuve una historia muy los cercana cercanos, los chicos, de una no familia que viró. conozco y pasó eso ¿eh? de la noche a la mañana y, y como que no entendemos por qué sucedió. Viste, es como bueno, no, no se le encuentra explicaciones. No la la, digo, los chicos, la sí, madre porque... no bueno, lo que es el... ¿Por qué chicos... tenemos esa mirada de que los chicos y yo sí, sí. tienen que estar con la mamá? Sí, no, no, que no, no digo que que estar con la mamá. Digo no, digo, estamos, no, no, no, no no me entendieron lo que quiero es, decir claro. digo, está viviendo Con la madre de golpe se quiere ir con el padre A ver, ¿por qué tenemos esa mirada? pues hace tres meses estamos hablando que no tienen relación No, pero vos entonces, pensás entonces, más, algo que pasó, pasó algo Claro, pensás que pasó y, no, Perdón, chicos, perdónenme creo... Yo como mamá Digo, si a mí viene hoy mi hijo y me dice, me voy a vivir con papá, ti, me llevo bien y tiene todo el derecho. Sí, bueno. Ahora, me plantearía por qué se te va a vivir. Valería mucho. Entonces, de pronto no, no. me dice, mira voy a estudiar en la zona donde vive papá, me y conviene me más, mejor. bueno, o quiero pasar tiempo el tiempo que no, tengo, no estuve con papá, bueno, lo entiendo. Sí. O por ahí Eso, para no, mí... Otra cosa, cuando te llevas mal con tu exmarido como es este caso, mm. y la nena, que antes iba con ellos a todos lados, decide... Eh, eh, cambiar Yo de casa creo eh, entonces porque no es que ninguno de los dos padres se sentaron a decir no la verdad es que está todo bien y eh, es un tema no, eh, que decidió que ir con el padre no porque no, no pasa hacer. tiempo lo que pasa no, es que para también eh... tiene un hermanito tienen un hermanito chiquitito. sí, lo... sí lo... también eso es un atractivo también hermoso es hermoso sí, oh, no. sí, es hermoso, sí, digo, sí. pasa mucho tiempo sí. con Luca a ver para mí lo que eh, quizás es raro entre comillas o que por ahí no, no tiene tanta yo coincido con Pampito, me parece que de deberíamos naturalizar un poco que de, de repente diga, quiero ir, me parece que está bueno cada vez se usa más esto de tener eh, compartida la crianza, cuando se separan, antes no se usaba, antes se separaba no, y que una no. cosa otra, otra cosa". cosa. O sea, perdón, lo, porque lo que sí. sí me parece extraño es que no vaya ningún día a la casa y más esto claro. que me confirman que las meriendas no son en la casa. Lo cual sí me parece que, evidentemente, bueno, algo... No sé si será Manu, no pero sé si... Pero por ahí, no, porque no afuera idea, de tu ¿eh? casa, podés hablar mejor los temas. No o sea, es, por claro, en claro, la casa de... que digo, chicas, sacar el egoísmo ¿sí? y pensar en tu hija, ¿no? Digo, sacar el egoísmo no, de la no, de bueno, relación con tu ex mujer o con tu exmarido, pensar en tu hija y generar el vínculo. Esto dirá buscarla pero antes, estás porque... Estás hablando sabe como un psiquiatra. No, no estoy hablando nada. Pero bien, lo digo. Están en plena batalla, o Por eso digo, pero sacar ahí... No, en plena, no, esto La batalla no se puede... Cuando están en plena claro, batalla, su hija, nadie racionaliza. Es una de 14 años yo que yo se va a pasar toda sé. la vida esto. Es, Entiende esta lo situación. Entiendo. Y después esperó. lo otro que me dicen es que eh, va a estar en el casamiento de Nicole, que no está peleada con Nicole, que están buscando vestido también para Indiana, que Nicole la puso que la, las va a vestir a las tres, que quiere que tengan sí, no, un amor, rol protagónico en su, en su casamiento, sus tres hijas. O sea, me desmienten absolutamente las Perfecto. Pero también los chicos manejan redes. Sí. sí. La chica hubiera, no hubiera pasado algo. La madre o abrió una historia y nos contó. Bueno, eso me dijo Nicole. O no. eso eh, Nicole me hizo referencia a eso: que las chicas eh, ven portales, ven televisión, manejan y redes y saben 20, de todo. Claro. Y ella quiere proteger a sus hijas sí, de no todo. Esto. esto me lo dijo. No nada con eso o sea no quiero, pero, pero también la... los chicos sí. reaccionan mi hijo ve todo sabe todo pero Por ahí, por ahí, no ahí lo no ve otra por televisión la realidad personalidad tele, tu hijo no sé por ahí, digo, ahí se anima los chicos decir soy. algo y qué sabes si y me no contó que anima. en la escuela a le dicen muy entre... también que en la escuela le hacen bueno pero digo si se llevaran también hubiera dicho chico me llevo bárbaro qué pensás realmente vos que pasó Que algo pasa no sé qué yo creo que algo con Ursera es. Para mí, mi intuición es algo, algo pasó ahí que no sé, no sé decirte si no tengo la bola de cristal para decírtelo. Claro. Que algo pasa, no me cabe ninguna duda. Que están recomponiendo, también no me cabe ninguna duda sí, porque si no, aclaras, desde diciembre estamos hablando de esta separación, claro. que las baterías, que esto, que lo otro, yo te lo puedo dibujar de distintas maneras. Ahora, ¿sabes qué con un posteo de la chica diciendo me quedé pues me llevo porque me llevo bárbaro con ¿Igual es mamá? Muy chiquita, claro, lo que pasa que uh, parte uh, uh, mediática, yo sí si soy eh. mamá no o la sea, dejo. A nosotros nos serviría, está todo bien. Pero yo sí si soy mamá, le diría. Ah, a no. Sí, pero lo que dice Tauro. De pero farra. yo estaba de viaje. A ver, yo mi hijo sube cosas de arriba. Yo me fijo, me fijo después. Pero ya sé que Pero igual las especulaciones se terminan de confirmar porque hasta diciembre, cuando empezamos a hablar en el verano, era, se especulaba que una materia, que sí, que no, que sí, que no. Cuando Cubero dice, está, hace estas declaraciones le, le pone un sello. Claro. Y un sello complicado. Un porque hablar de incomodidad. Horrible. Es feo. Sí. Digo, entendés, entonces Porque ahí deja queda como lugar una a la elucubración. Sí. Porque si no si hubiera pasado algo, eh, que también puedo dar fe que Manu las adora, a las chicas y las quiere. Y, y la familia de él también. Para alguien más joven y soltero, también adecuarse no, no y enamorarse de alguien que tiene tres hijas, digo, también es un proceso igual, quiero decir sí, lo sí, que dijo Tauro y porque y también porque para, un... es un, para Cubero es un proceso que sus hijas, adolescentes estén con una, un, una nueva pareja de su mamá, por eso te digo es un combo para muy complicado todo. igual Tauro sí, dijiste sí, algo pero... que le diste en la tecla porque alegra a Cubero y perdón que lo pida al aire pero hizo un posteo con su madre hizo una historia con su madre que Nicole reposteó que sos la mejor mamá del mundo. Sí. Gracias por estar, gracias por cuidarme. Y Nicole agarra esa tiene? historia. Y más chica. Alegra ¿no? de tener 12. No la verdad es, que no, no. no recuerdo, pero está sí. por ahí. Eh, Nicole tío. agarra esa historia de que sube Alegra a su Instagram y le pone: Gracias, hija mía. Bueno, es un comentario con respecto a todas las, todas las cosas que decía Alegra con respecto a su Es que es doloroso, chicos. Pero digo, para Nicole, me quedé pensando en lo que dijo que Tauro. tu marido te trate de. De que no sos buena madre, porque en palabras más, menos... No, es tampoco eso. dijo que no es buena no, madre. por eso digo, palabras más, palabras menos. Chico, no dijo eso te entender. Es feo. porque sí, ¿qué, ¿Cómo demostras que sos buena madre? ¿Qué va a salir a decir ella? No, a la esto, no la Es doloroso. No estamos juzgándola como no, madre. No, no, para ser... nada. Digo, él la juzgó, no nosotros. Nosotros hablamos de lo claro. que dijo. Sí, es este. Este es el posteo que puso. A ver, lémelo, Héctor, por favor, que si se alegra la hija de... La hija le pone te amo y ella responde yo más mi amor, ustedes tres son mi fuerza, mi motor. Junto con Manu Ursera que vino a amarnos y cuidarnos. Anterior a esto había también un posteo donde ella hacía referencia de Alegra, no, una historia de Alegra, donde hacía referencia a las cualidades de la madre y todo lo que le había dado en el último tiempo y cómo la apoyaba y la cuidaba. Alegra tiene 12. Alegra tiene 12, es la del medio. ¿Por qué mete ella a Manu? en el posteo si que está hijas. incluido en su vida y lo pone siempre claro, pero si le hablas a tus hijas no es necesario que lo metas lo en ama. todo ¿qué bueno. tiene que ver Manu es con ese posteo? pero ella lo ama entendés? y lo quiere poner ya lo te sé, Yo, no me molesta nada estoy planteando una duda porque esto es un debate y si no, me cago en la boca y no no, no, no, no, no, no. ella lo incluye no, a la pareja vos decís que le incluye si vos le estás haciendo un mensaje de amor a tus hijas Porque tenés que ¿por qué tenés que incluirlo a Manu? Porque tenés que leer si este igual texto. No es necesario. Si a vos estás hablando. Tenemos cuidarnos. <risa> porque tal vez otra enojo. persona no lo hizo. Bueno, entonces eso tampoco está bueno. Ah, igual no sé ¿Cómo es, será? Yo no tengo participar. más que un hijo. Pero ¿cómo será? Porque me quedé pensando, perdón, ¿no? hoy estoy muy. A ver, a ver. ¿Cómo es cuando tenés más hijos? Porque. Yo tengo dos. No, ya sé. Y ese papel Pero. pero sí. eh, voy al tema. ¿No te pones un poco celo, o hermano, ¿Por qué sube siempre una, una foto de, de alegra. una alegra. chica y no de, ¿entendés? No, no. Sube de ah, siempre sí, es? Y su, es la primera vez que sube de, de Alegra, porque Alegra es la que hizo el posteo. es Alegra es la que hace la historia. Es ah, la claro, primera vez que ¿eh? la historia. No, igual, siempre perdón, sube. Pero no, igual da, los chicos, igual hay algo que también pasa que es. Los chicos tienen estados de ánimo. Ah sí, un día quieren otro. Día Exactamente, no quieren. porque a veces te dicen, ¿por qué te saca con uno, te saca claro. con otro? Porque no quería los? No quién, es, es no quién, es verdad. Porque los chicos así, los chicos Son un así. día se levantan un blanco, otro ya negro, entonces verdad, uno va llevándolos con así. todo el amor Exacto. del mundo, pero es así. Es ¿Y, y más cuando están creciendo, que hay algunos es, que les gusta y otros que no. es algo es que sucede. Y este otro que me mandaron también esta semana que muchos los habían los habían visto, estuvo eh, Alegra en el club en Vélez, con Fabián. Eh, y bueno, subieron este... Perdón, Alegrano, Indiana, sí. la más grande Y subieron este posteo eh, a, a redes sociales, compartiendo Me dijeron que era muy habitual, que la han visto en varias eh, situaciones Tanto con Luca Upa Sí, como, lo ama la hermanita sí, lo, lo ama te... y me parece que sí, lo que dice es Flor, es, que, es un planazo es es un... es es es que Por eso de te digo, me parece que hay, hay condimentos que son interesantes Que tienen que ver con no que lo había analizado antes Digo, un menor hermanito, sí. varón, nuevo, chiquitito, El problema bebé, lo tienen los adultos, es... Claro. ¿no? los chicos. Sí, sí, o tal sea, cual. O sea, cómo terminó este matrimonio, cómo arrancó la historia. Mica, que en su momento ahora está tranquila, pero también tiraba, tiraba. Ahora que es madre, yo creo que en su fuero íntimo, en un punto la debe entender un poco. No, igual ella bancó las declaraciones de Fabián. Y bueno, y, bueno él es Él es el padre. Es la es digo, el ahora padre. que es madre, te quiero ver. Porque Cuando sos, viste... Sí. Cuando algunas cosas no te pasan claro, las bancó hace una semana. Sí, sí, sí, está bien. Cuando algunas cosas no te pasan es difícil, es eh, fácil opinar, pero cuando después te pasan a todos, eh, decís, ah, bueno, sí, no era tan así como yo pensaba.